Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Men, desde ayer tenía ganas de hacer este video y compartirlo con ustedes, pero desgraciadamente no me fue posible. Yo creo que ya todos han de saber de esto, pero por si hay alguno que vive debajo de una piedra como Patricio... Buenas noches, Bob. Pues aquí se los comparto. Y es que los de EA sí que se la sacaron, se rayaron bastante, y vaya forma de recompensarnos por las fallas que hubo en el juego después de la última actualización. Y si no, vean ustedes mismos. ¿Qué tal, eh? Nada mala recompensa, ¿verdad? Mil FIFA Points de regalo Son los que había gastado en los sobres de 500 FIFA Points De la League One y Calcio A Así que prácticamente me salieron gratis 150 puntos de ataque enfrentado Con ellos ya llegué a subir al nivel 70 de esa temporada Ahora solo falta llegar a Legendaria 1 Un punto del jugador del mes de mayo Así es, un punto Con este ya junto, 5 puntos del jugador del mes de mayo y por último, 200 cupones TOTS, 200 cupones men. Uf, con estos ahora ya tengo la posibilidad de sacar a Cristiano o Messi TOTS. Men, la verdad que han sido las mejores recompensas del juego. Hay que reconocerles a los de EA que cuando han tenido fallos, han sabido cómo recompensarnos. Bueno, ahora a pasar a la otra parte del video. Y es que ya está disponible el jugador del mes de mayo. Y no es solo uno o dos cartas del jugador del mes de mayo. Sino que además de Aubameyang. Tenemos disponible para reclamar a todos los jugadores del mes que han salido con anterioridad. Vamos a ver las estadísticas de cada uno de ellos y cuántos puntos de jugador del mes se requieren para ellos. Oboameyan en su posición delantero, 129 de ritmo, 100 de disparos, 91 en pases, 101 en agilidad y 74 de físico. Tiene 127 de aceleración, 111 en regate, finalización de 103, potencia de tiro 95 al igual que en tiro lejano. En su carta de extremo izquierdo tiene 129 de ritmo, tiene 2 menos en disparo, con 98, 6 más en pases, con 97, 5 más en agilidad, con 106, y 69 de físico. Tiene la misma aceleración, 127, mismo regate, 111, misma finalización, 103, potencia de tiro le baja, 88, y tiro lejano, 95. Ahora vamos a ver a Depay. Está como medio izquierdo, tiene 108 de ritmo, 97 en disparo, 85 en pases, 98 en agilidad y 86 en físico. Tiene 104 de aceleración, 108 en regates, 94 en control de balón, finalización de 96, potencia de tiro de 102, tiro lejano de 96, reacciones con 103, pase corto con 87 y pase largo con 78. Ahora Otamendi de defensa central. 84 de ritmo, 82 de agilidad, 101 de defensa y 101 también en físico. Tiene 80 de aceleración, 100 de fuerza, 102 de entradas, 103 de marcación, 95 en cabezazos, 90 en concentración y 90 en reacciones. El Kun Agüero con su carta delantero, 104 de ritmo, 106 de disparos, 104 de agilidad y 77 de físico. Tiene 113 de aceleración, 102 de control de balón, 111 en regates, finalización de 103, potencia de tiro 107 y tiro lejano 96. Salah de extremo derecho, 120 en ritmo, 98 en disparo, 90 en pases, 110 de agilidad y 78 de físico. Tiene 109 de aceleración, 106 de control de balón, 118 en regates, finalización de 104 Potencia de tiros de 85 y 90 en tiros lejanos. Ahora de delantero, 13 puntos menos de ritmo, 107, 10 menos en disparos con 88, 7 menos en pases con 83 y 7 menos de actividad con 103. Tiene 101 de aceleración, 106 de control de balón, 107 de regates, 94 de finalización, 82 de potencia de tiros y 80 en tiros lejanos. Creo que está mejor su carta de extremo derecho. Cristiano Ronaldo delantero, 106 de ritmo, 107 de disparos, 96 en pases, 106 de agilidad y 92 de físico. Tiene 103 de aceleración, 94 de fuerza, 105 en control de balón, 106 en regates, finalización de 109, potencia de tiro de 108 y 103 en tiros lejanos. Vaya stat y eso que tengo su refuerzo de habilidad en nivel 3, que si no, serían más. Ya por último, Bartra de defensa central, 102 en ritmo, 84 en pases, agilidad 96, 108 de defensa y 103 de físico. Tiene 99 de aceleración, 111 en entrada, 110 de marcación, 109 de agresión, fuerza de 97, bastante buen control de balón para un defensa, 108, cabezazo de 102, concentración de 110 y reacciones de, de 101. ¿Qué tal, eh? Díganme en los comentarios por cuál van a ir o qué recompensas van a reclamar. Yo tengo que decidir qué hacer con mis 5 puntos de jugador del mes, así que si tienen algún consejo, también déjenlos en los comentarios. Por último, no sé si vieron lo siguiente, pero en esta ocasión vamos a poder conseguir hasta 3 sobres de jugador del mes con puntos del equipo de la semana. Así es, han puesto en la tienda del evento esta opción, que por 1000 puntos del equipo de la semana podemos tener la oportunidad de conseguir jugadores del equipo de la semana del mes de mayo, 50.000 monedas, punto del jugador del mes, o si tenemos bastante suerte, la oportunidad de conseguir alguno de los jugadores del mes. Lástima que no realicé los juegos de habilidad esta última semana, si no, fácil hubiera juntado 2.000 puntos del equipo a la semana y hubiera adquirido este sobre hasta dos veces para probar suerte. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, y si así fue, por favor, suscríbanse en el canal, activen la campanita de notificación para que reciban más videos como este, y por favor, no olviden dejar su like.